Al principio, güey, pasó algo súper chistoso de que cuando patinaba con mis amigos, los que te digo con los que empecé, me caí me rompí los dientes, güey. No, sí, no mames. Sí, estuvo bien chistoso. ¿Cómo te caíste? Eso. Había unos tubos de piso, o sea, unos tubos en el piso más bien. Wey. Pegados. No, así, los íbamos a hacer para patinar, pero no, todavía eran tubos en el piso. Entonces, se movían. Entonces llegué y hice un 50, ¿no? Ajá. Y dije, ah, güey. No mames. De repente hice un five, quise hacer un five y el tubo se movió, güey. ¿no? <ríe> <ríe> Ah, me caí, me pegué con mi ah, Lo tenía manos. aquí, me había abierto. Ya no, ya no, pues ya Tenías la marca de los dientes. Ajá, pues una cortadita ahí pequeñita. Y pues ni sentí, hasta que un cuate me dijo, güey, te cayeron los dientes. <risa> empecé a buscarlos y sí los encontré. Y pues hice un drama ahí de que vamos a que me los peguen. Y sí, así no. Pues no se pudo, güey, pero. Te pusieron otros, no, pues me aventé un rato así, güey. ¿Eh? Sí, pues sí. la neta estaba bien morro. Pues, Te que... valía mal.